Mira, ahorita vamos rumbo a la playa más pequeña de México. Ah, exactamente, Pero mira, Mario. estaba viendo, te estaba preguntando que si esta es agua dulce o huasalán, es agua salada. Es agua dulce, Mario, porque es agua de río. Pero allá también está el agua salada. Y pues, Paul, ahorita estamos realmente en Boca de Tomatlán. Sí, Mario lo que les comentaba. De hecho, su nombre es Boca de Tomatlán, Mario, porque pues aquí desemboca el río. Exacto, y pues así se llama allá enfrente, mira. Ajá, exacto incluso, todo eso es Boca Incluso de Roma, el 3 de junio Es cuando celebran Día de la Marina Se pone en grande La fiesta Sí, aquí muy chida Traen hasta grupos Traen grupo en vivo Traen música Traen de todo Mario Y se va Hasta ceviche gratis Y se van a preguntar ¿Por qué están en Boca de Tomatlán. Porque de aquí Podemos partir A lo que es Las Ánimas Colomitos Sí, hagan de cuenta que, en, que es una parada de, de camión Mario. Ajá, una parada de taxis de, de botes Porque no puedes ir solamente en bote a esos lugares o caminando como lo vamos a hacer nosotros Ajá, ahorita. Exacto. Ahorita nos dirigiremos, Mario, a un mirador que está muy cerca de aquí, ah, así sí. que vamos Exacto. para allá, Mario. Como puedes ver, en este camino, Paul, está lleno de una aventura. Sí, exactamente. Y nos topamos con la primera aventura, que es cruzar este puente de madera, Mario. Sí, Así que a vamos ver, a cruzarlo a primero. Hay Oye, que cruzarlo, Mario. Y les dejamos ahí unas tomas cruzándolo. Nomás tengan cuidado, no se vayan a caer en este agujero grande. ¿eh? Ajá, sí, exacto. Sí. Para no. cuando vengan, tengan mucho cuidado, no, Mario. Nomás que lo único que sí te digo es que se puede bailar aquí, Paul. Aquí, era. Y eh, ahorita... Eh. Así que, nos Andale. vemos, Mario, vamos se a caminar. Move, se movió una tabla, Paul, esta, mira. Pues sí, están flojas, no te confíes. <ríe> vámonos, vámonos. Vamos, a continuar, Mario. Paul, este, aquí, como vamos caminando, ya, ya la verdad, llevamos como, sí. como tres minutos caminando nomás. Sí, son poquitos minutos, hagan de cuenta que abocaron este lo, lo, lo bonito, poquito. la verdad, Paul, es que... Hay un mirador aquí, está bien padre. Ajá, exacto. Y pues muéstraselo. Y como pueden ver, viene bastante turista, exacto, Mario. Exacto, ya eh, aquí. pues aquí estamos. Es público, realmente se ve feo, medio feo el camino, medio así tenebroso, pero no es pero público. Pero no, es público y pueden venir. O sea, se ve feo, pero solamente al principio, porque ya va llegando a unas exacto. zonas y hay zonas muy bonitas y padres. Y padre. Paul, qué bonito está aquí todo esto. Ajá, todo esto. No tú. más que cuida, cuidado, eh, porque a lo mejor hay una tala ahí medio floja. Y donde pum se traía un pie. Pero miren esta hermosa vista que tenemos de Boca de Tomatlán. También. Y claro. lo que es también, Mario, allá lo que acaba en Boca de Tomatlán. Qué, ¿Qué tenemos que hacer aquí? Ahorita tomarnos un pequeño descanso, Mario, ya que es de mañana, así que vamos a desayunar. <risa> <risa> Pero una manzana, porque no trajimos almuerzo, exacto, Mario. Exacto. Así sola, que. Con una sola manzanita y un bote de agua con ajá, Exacto. Solamente disfrutar del paisaje y pues tomar una merienda, porque viene el camino exacto. bueno, Mario. Vamos a ver. Ahora sí viene la subida <risa> Y pues bien Mario, ahora sí, En el desayuno. Sí, miren mi desayuno. Lo <risa> que nuestros desayunos. Eh, una manzana. Ah, gracias a Julia. Exacto, muchísimas gracias <risa> y también bueno, a señores. Aquí traemos queso, mira. Mm. Mm, dedos de queso. Esto es chido, Mario. Y pues la verdad es algo bonito venir disfrutando de la naturaleza la y verdad, venir, sí. venir caminando, de, aparte como ejercicio y aparte agarras un ligero descanso. Ajá. Con una manzanita, Mario, pues, la vida es más bonita. Exactamente, <risa> tenía mucho, te voy a comentar, tenía muchísimo sin comer manzana. Yo pienso que desde hace como tres años que no voy. Mm. Uh -huh. No, la verdad sí está muy rica que eh, pues vamos a continuar, solamente, vamos, Mario. solamente es un receso. Ah, solamente es para agarrar fuerzas porque viene el camino bueno. <risa> y un quesito para, pues, para agarrar también fuerza. Ajá. Así que vamos Mario al camino pesado. <risa> <risa> ahorita nos encontramos en la ciudad ah. más pesada hacia Colomitas, pero lo que me dio mucha risa Mario que ya nos ganó ella, que está mayor que nosotros, bueno, nosotros los jóvenes valemos, quíote sí, es, es, es lo que le digo, que nos ganó a los jóvenes Ajá. ¿cuántos años tiene? 56. pero usted está acostumbrada a subir así, Sí, montañas y todo, sí, sí se, sí sí. se nota porque se nota. porque ella viene con familiares así jóvenes como nosotros y, y no, no pudieron, ya se cansaron igual que nosotros Vienen allá en el mar, allá abajo Por eso nos dio risa Para que vean que antes sí se hacía ejercicio Mario Y antes sí tenían condición No, pero sí, no. Es, que, es que ella vive en montañas Exacto, por eso. tiene mucha condición no. No en plano, pero sí igual este sí, mi sí. Mi, tra mi día de trabajo es este. ah, ¿Cuál es su nombre? María de la Luz ¿De dónde viene? San Miguel de Allende, Guanajuato ah, wow, Yo, quiero a, ir yo quiero a Guanajuato, está muy bonito Algún día vamos a ir para allá Algún día allá la, la recibiremos ¿Visitaremos, <risa> La visitaremos <risa> ¿Por sí, ¿no? si Es como ustedes, tienen su casa en Exacto. San Diego. Exacto, <risa> muchas gracias bueno, Vamos a, a visitar por allá Sí, claro, para, para sí, porque para... yo he mirado muchas fotos y Es muy bonito San Miguel de Allende Para tener más condición como ella <risa> nos, con, no nos, conv, con, nos conviene <risa> Exacto. No le sé creas no venía en condiciones de short Y dije, pues bueno, esta es mejor ¿Pero aquí. usted a dónde se dirige? ¿A la playa Colomitos o vamos uh, para pues allá? Pues no sabe Yo es la primera vez que vengo aquí ah, ah, Sí, okay. porque este camino realmente le lleva a una playa Que es muy uh -huh. bonita Se llama Colomitos, Colomitos. Sí, Es la más cercana Allá donde vamos Ajá, es bonita. Son los que, bueno, la, mi sobrino, el de más joven Es el que nos trae como Okay. Ah, pues ok. Bueno, nos muchas vemos, gracias, y, gracias y, y sí, vamos sí. a seguirle, pero sí, nos va a, a ver alcanzar. si no nos rebasa. <risa> <va a> <risa> Ahorita nos <Vámonos>. alcanza. <risa> y pues ya vieron, Paul. Exacto. Para que vean, Paul, que la edad no es pretexto para no poder hacer ejercicio. Exacto. Todo, todo, es, mental. todo es mental, Mario. Ajá. Vámonos, vamos a seguir, Paul. Vámonos, Mario. Hay que seguir por todo este camino rocoso, ¿verdad, ya Mario? Ya casi llegamos, faltan dos horas. <risa> <risa> no, lo bueno que no, Mario. Nada, no se crean, ya me llegamos. Sí, así que vámonos a Vamos. continuar con este camino. Paul, como ven, ya llegamos a una zona media complicada porque es pura bajada. Sí, esta es la zona más difícil de aquí de, eh, para bajar hacia Colomitos pero vale la pena porque... Pues conoces la playa más chiquita de, oye, de México Oye Paul, pero de bajar ni pedo te, Con que te avientes, allá vas a caer ahí abajo, abajo, rodando llegamos Ajá, Mario, exacto. incluso de un clavado Lo malo que queda, muy retirado El mar, vamos a tirarnos un clavado Pero hacia el cerro No, pero, pero miren, les voy a mostrar un poquito cómo es el camino miren. Sí, como pueden ver Es muy rocoso y pues la verdad este, Hay que tener precaución porque te puedes Resbalar Mario, porque sí, ya hay mucha arenita sí, sí. Suelta, y la verdad les voy a recomendar Algo, de, vénganse temprano Siempre, si quieren hacer esta caminata es temprano porque ya en la tarde puede agarrar la lluvia o cualquier cosa y al rato Ajá, es más complicado. Y luego aquí en, en temporada de lluvias la verdad no, no es muy recomendado que vengas porque hay mucho derrumbe y te puedes caer más fácilmente. A lluvia. ver, Paola, voy a ver si no te caes. <risa> Vamos. Mira, te dije. Te dije. <risa> Tengan <risa> cuidado. Cuidado. Ajá. Hay muchos resbalones imprevistos aquí, Mario. Es que sí está muy inclinado, la verdad, aquí. Y pues, sí tienen que bajar cuidadosamente. Sí, porque con una... Levecita caída, te quebras o ya vas lista y sí, aquí tienes que bajar hasta Colomitos para que te lleven una panga hasta Boca de Tomatlán y de Boca de Tomatlán todavía queda un trayecto hasta Vallarta y eso exacto. está complicado, mejor sí, veyate con precaución. Sí, porque aquí no hay tan fácil acceso para ...alguna ambulancia a, a, a alguien, Ajá, o alguien o tan exacto. solo que tengas mucha suerte y te encuentres a una enfermera o un doctor aquí Ajá, ...exacto... <ríe> disfrutando sus vacaciones y te quiera dar su servicio gratis. Pero no creo eso, Mario. Y pues vamos a continuar. Ajá, les voy. Vamos, vamos ahora sí. Columitos, Mario, y acá ya sí casi sí, llegamos, Pues bueno, Mario, ahora sí ya llegamos al pequeño miradorcito que está antes de llegar a la playa Sí, la verdad, sí, ahorita se lo vamos a enseñar Ajá, Porque nosotros ya lo estamos viendo Pero es ahorita no, no tenemos 360 grados nah, Ni no. modo Ni modo, pero, pero, pues, pero ahorita se los vamos a enseñar En bro, el anterior video Igual, escriban en los comentarios, Mario, si les gustaría un video de 360 grados O más videos 360 grados como el anterior que viene sí. ahorita hay que enseñarles aquí la vista que tenemos Y después bajamos a la playa para volar nuestro amigo. Y también nos vamos a meter, Paula. Ah, obviamente, Mario, a eso venimos, venimos dispuestos a todo. Así que vámonos, Mario. Vámonos. Y pues bueno, Mario, ahorita, miren, ahí está el mirador donde estábamos, pero ya nos transportamos Enseñales, al caminito enséñales. que está aquí. Miren, y no. ahora sí les voy a enseñar lo que es la playa más chiquita de todo México, Mario. Sí, es la playa más pequeña de todo México. Ajá, exacto. Se llama Colomitos y se encuentra en, en Cabo Corrientes. Ajá, exacto. Cabo Corrientes es el, el siguiente municipio. Ah, municipio. Municipio, Paul de Está a un lado de, ya de cuenta, Puerto Vallarta es un municipio y Cabo Corrientes ya es otro. Oh, y órale. pues este pertenece ya a Cabo Corrientes. Aunque está muy cerca de Puerto Vallarta, pero ya pertenece a Cabo Corrientes. Oh, exactamente, y pues, Mario. la verdad, es una chulada, Paul. Mira, sí. nada más qué color del mar tiene aquí. La el. verdad, aquí me gusta mucho, Mario, porque... La neta, está bien tranquilo el mar Sí, la es verdad, lo que sí. me gusta Y, y pues está ahorita, bien clarita como Y pues ahorita ver. nos vamos a arrimar allá Y vamos a volar, ¿cómo? Así que vamos abajo Nos vamos a tra transportar hacia allá, miren Exacto. Ahorita, hacia ahí Así que hay que saltar, Mario Una, dos, tres Listo, Mario <ríe> ah. Así nos transportamos Y pues hay que nadar, Mario. Sí, la Miren verdad, sí. el yate, qué bonito. Y vean wow. toda la gente que viene, Mario, aquí, a pesar de que está lejos. Y pues mira aquí ya está el restaurancito, todo Ajá, bonito, exacto. moderno. La verdad me gusta mucho aquí, la y playa pues, más chiquita de México. Sí, Mario. fíjate es más muy pequeña. Es muy exclusiva porque la única forma es por bote o caminando, pero es un camino medio pesado. Ah, exacto. Pero es la verdad, es lo que lo mantiene bonito. O también, Mario, en yate como esas personas que exacto. vienen ahí. Qué, qué lujo, Mario, venía en yate. No, pero la verdad sí. Ahorita nos vamos a meter aquí al mar. Y pues, pues, Mario, ¿qué te parece si vamos a volar mientras y después nos metemos al mar? Exacto. Así que vamos a volar. Y eh, pues bueno, Mario, ahora sí ya nos vamos a meter al mar sí, Solamente ya, ya, ya, que hay que comentarles algo El audio va a ser diferente, totalmente diferente Pero van a estar ustedes con nosotros Exacto. Así que vamos Sí, es que vamos a quitar los micrófonos Porque no nos podemos meter con micrófonos Exactamente, se micrófono no, todo Pero bueno, hay que entrar, Mario Y ya ves, sí, ya sí. llegan más pangas, más Sí, hay, más hay que, llate, hay hay que meternos a bañar, po, porque ya me huele la ardilla ah. ya, ya tenemos bastante tiempo sin bañarnos, Mario Ya ya nos hace un baño Exacto. Así que vamos Bien, Mario, ahora sí ya cambiamos la calidad del audio No sabemos cómo nos escuchen sí. Pero Exacto. yo pienso que se va a notar el cambio Pero ya vamos hacia el mar A mira. ver, vamos a ver si no está helada Oh, está al lado. Creo que no, no me voy a meter completo, eh Mario la pura, la pura tanga La pura tanga el puro hilo Mario oh, oh. Fíjense como pueden ver ya llegaron más turistas Sí, exacto Hay más Mario. más y más gente y más todo Oh no, no, estamos en la ola oh, no, oh. No, no, no, no. ¿Quieren ver adentro? ¿Nos metemos adentro? Pero, vamos, a ver, a ver, para agarrar, agarrar bien, aquí Y pues bueno Mario, ya llegamos al final de este video. Sí, ya llegamos al final, espero les haya gustado. Sí, recuerden dejar su like. Suscríbanse. Activen la campanita. Y vayan a seguirnos en Instagram, que ahorita sí, exactamente estar aquí. y También recuerden seguirnos en Facebook, se los agradeceríamos mucho, Mario. Dejen su like y denle sí, seguir a Facebook verdad, para sí. llegar a 10.000. Sí, ya queremos llegar a 10.000. Y sí, bueno, Facebook. Mario, la verdad, este, esperemos les haya gustado toda esta playa que es maravillosa. Sí, Mario. la verdad, es una chulada y se las recomiendo cada que van a Puerto Vallarta, ah, vengan exacto. a la playa Colomitos y les va a encantar, la verdad. Así que, Mario, nos vemos en el siguiente video. Sí, Hasta la próxima. mi